1 vamos 40 y sitúa en rasante derecha 3 menos por dentro 20 derecha 5 con tarde izquierda 5 con poco tarde derecha 3 mientras estrecha 40 frenando derecha 2 menos menos 2 menos menos 20 izquierda 2 redonda menos menos 15 redonda menos menos 15 derecha 2 redonda por dentro acaba estrecha acaba estrecha 20 Izquierda 5, larga, ojo, acabado 2, redonda tarde. Ojo, acabado 2, redonda tarde y 10. ...derecha 5, 30... ...izquierda 5, mantenerla, 2 poco lenta mantener... ...10, izquierda 4 por dentro, menos bien Badén... ...y 20, derecha 4 por centro, fondo... ...10, izquierda 5, 20, izquierda 3... ...poco larga, acaba por dentro estrecha con derecha 5... ...30, y derecha 5, 15... ...izquierda 5, 20, derecha 3 más larga... ...acaba de 5 dentro en el rasante... ...30, izquierda 5 en el rasante, 20... ...izquierda 3 más larga, acaba 4 dentro... ...y 30 rectos, y en el poste poco tarde... ...derecha 4 por dentro, 20... ...derecha 3 redonde y acaba 5 dentro en la casa... ...20 con rasante con izquierda un menos mantener, un mantener, 15 para poco tarde, horquilla izquierda uno menos poco tarde horquilla izquierda uno menos 30 izquierda 5, 10. y frena mucho con izquierda 3 menos, ojo bote 15 horquilla derecha uno menos menos uno menos menos la derecha horquilla. 20 horquilla izquierda uno menos menos uno menos menos horquilla 20 frenando mucho horquilla derecha uno menos menos uno menos menos 20 horquilla izquierda 1 redonda 1 redonda Izquierda derecha 5, 30. Izquierda 5 por dentro, ojo botes y 40 rectos. Derecha 5 y 30 frenando mucho. Izquierda 3, redonda, cada menos y lenta. 3 cada menos y lenta. 10, ojo botes. Derecha 3 en el rasante, 20. Sitúa derecha 4 por dentro, ojo no cortar. 30 y muy tarde, izquierda 4 menos. 15 y frena mucho, horquilla derecha 1, redonda. 1, redonda. 20, izquierda 5. 15 derecha 2, o interior. Con izquierda 5, 20, derecha 3, frena mucho. 10, horquilla izquierda, 1 menos, no mano. 1 menos, no mano. Mantener, 20, derecha 3 menos, Gas pronto, 30 y derecha 5, 20 y lo abre, tarde derecha 3 menos el rasante, 20, derecha 5 con izquierda 4 y 30 rectos. Izquierda 5 larga, ojo valle con poco tarde derecha 5 con izquierda 5 estrella, 40, izquierda 5 con derecha izquierda 5, ojo interior, 20 y frenando, derecha 3 con izquierda 5, acaba tarde. Por dentro, de derecha 5. Derecha 5 menos en la farola. Y 50. En poste, tarde de derecha 3 por dentro. 30. Tarde izquierda 5 en el rasante. Tarde izquierda 5 en el rasante. Y 60. Derecha 5 y 100 rectos. Al fondo izquierda 4. 20 con rasante por izquierda. 20 con rasante por izquierda. 50 de derecha 5. Tarde de derecha 5 menos. Y redonda. 40 rectos. Y en cartel, rotón de izquierda 1 menos menos. 1 menos menos y salen derecha 5. 1 menos menos y salen derecha 5. Muy bien. 11 mejor. 11 mejor. De recto, izquierda 5 tarde. 5 menos por dentro y 60. Zona rápida. Derecha 5, acaba 4 dentro. Esa 5, acaba 4 dentro. 30. Izquierda 5 y 30. Derecha, izquierda 5. Con derecha, izquierda 5. 15 y al fondo frenando. Derecha 4, lenta en Corte Valle. 4, lenta en Corte Valle. 30, izquierda 5. 40 y sitúa, para derecha 5, menos al rasante 5 menos al rasante, 30, derecha 5 y frenando con poco tarde izquierda 4, acaba de entrar en 20, derecha 5 y frena mucho Para dos, cinco, izquierda 2 menos lenta, 2 menos lenta mantener con derecha 2 menos, acaba de onda, fin zona rápida 2 menos, menos, 2 menos, 15, derecha 5 1, vamos 40 izquierda 5, abrir 40 izquierda 3 de onda menos 3 de onda menos, 20 y lo abres rotonda izquierda 1, vuelta entera rotonda 1, vuelta entera Salen derecha 5. 30. Izquierda 3, menos menos. Abrir 60. Izquierda 5. Con derecha 5 muy larga. Acaba 3 redonda adentro y gas pronto. Muy larga. Acaba 3 redonda adentro y gas pronto. Y lo abres 40. Derecha 3. Larga, acaba redonda y se cierra. 3 larga, acaba redonda y se cierra. 40. 40. Izquierda 5 tarde. 40 y frenando, en el cruce, de derecha 3, poco redonda menos, gas pronto, abrir 40, cambio asfalto, 3 poco redonda menos, gas pronto, abrir 40, derecha 5, mantener 10, para tarde izquierda, 3 redonda lenta, la izquierda 3 redonda lenta, 20 mantener para poco tarde, derecha 3 menos, 3 menos la derecha, con tarde izquierda 5 mantener, con muy tarde derecha 5, 30 rectos, 30 rectos frenando, izquierda 3 redonda en Peralte, 3 redonda en Peralte y 50 y sitúa para poco tarde, derecha 3 menos, poco tarde 3 menos, acaba 5 menos pronto, acaba 5 menos pronto, 20. Izquierda 5, larga, atención, ojo, acaba 4 menos lente y se estrecha. 4 menos lente y se estrecha 50. Derecha 3 menos dentro. 3 menos dentro 50. A ver, poco vamos para la meta. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vale. 0,96, 6 yo. Vale. 5, 4, 3, 2, 1 vamos, derecha 5, ojo interior 15, izquierda 5, larga, acaba menos, 30 botes, frenando en cruce, ojo, derecha 2 menos al cuadro, el bueno, cruce, 2 menos al cuadro, 10, derecha 5, está rasante, con izquierda 5, 10, derecha 5, 15, otra derecha 5, 10, izquierda 4, larga, acaba 5, dentro estrecha, 30, con rasante, derecha 4, menos estrecha, 20 y frenando, tarde, horquilla, izquierda 1 menos, tarde, 1 menos, 1 menos, 10, horquilla, derecha 2 menos, menos, 15, Derecha 5 tarde, 10, izquierda 5 con poco tarde, izquierda 3 menos, poco tarde 3 menos, 10, derecha 5, 15, izquierda 3, larga, redonda, acaba 5 dentro en el rasante, 15, izquierda 5 en el RICO 10, derecha 5, 15, derecha 3, con izquierda 4 menos menos, mucho ojo interior, con derecha 5, 20, derecha 4 posterior, con izquierda 5, 15, derecha 2 menos menos, con orquídea, izquierda 1 menos, redonda, mucho ojo interior, mucho ojo interior, mucho ojo interior, 10, cuidado, 10, derecha 5 acaba la, la, la, la 10, derecha 3 mantener, con izquierda 5 poco tarde en rasante, 10, derecha 4 menos, 15, Bogotá de izquierda 3 menos, acaba 5 pronto, 10, derecha 5, 20 recto, derecha 5 con izquierda 5 tarde, mucho interior piedra, con derecha 5, 10, derecha 3 menos mantener, con Bogotá de izquierda 4, Bogotá de 4, bajando 20, derecha 5 menos en rasante, 15, Bogotá de izquierda 5 en el poste, 10, izquierda 4 lenta con tarde, derecha 3 acaba en poste, 3 acaba 4, cuidado, 20, izquierda 5 en el, el árbol, 40 con Madén, y abajo izquierda 3, 3 la izquierda 15, derecha 5 con izquierda 5, 20, y en Badén Fernando, para izquierda 4, con derecha 3 menos, derecha 3 menos, 15, izquierda 5 menos, 20, derecha 3 mantener, 10, un poco tarde izquierda 3, ojo exterior en el árbol, ojo trión en el árbol, con derecha 5, con izquierda 5 larga y tarde, acá en mantubería, 15, tarde izquierda 5, ojo interior en el árbol, grande, de 10, derecha 3 menos tarde mantener, 3 menos tarde mantener, con izquierda 5 y 10, muy tarde izquierda 3 menos, lenta.